Continuando con el módulo de calidad de servicio, vamos a ver las variaciones de tensión y de corriente. Las variaciones de tensión de corta duración, vamos a clasificarlas o esta clasificación abarca la categoría de la norma IS de caídas de tensión e interrupciones breves. Las variaciones, dependiendo de su duración, pueden clasificarse en instantáneas o temporales. Las variaciones de tensión de corta duración son causadas principalmente por condiciones de fallas, procesos de toma o bote de carga de gran tamaño, conexiones sueltas en los alimentadores a los circuitos. Dependiendo del tipo de evento, falla, energización o bote de carga, su localización y condición de operación del sistema, se pueden producir tres tipos de fenómenos, en la red eléctrica. El primero es una caída temporal de tensión, denominada en castellano huecos, en inglés sap. Un aumento temporal de la tensión, en castellano denominado oleaje, en inglés suel. O una pérdida completa de la tensión, denominada interrupción. Entonces veamos cada uno de estos fenómenos de manera separada. Empecemos con los sas o huecos. Es una disminución entre el 10% y el 90% en por unidad. En por unidad sería entre 0.1 y 0.9 del valor efectivo de la tensión o corriente, con una duración entre medio ciclo. Y un minuto. ¿Por qué 0.9? Recuerden que para el arranque de motores de alto tamaño se permite la depresión de la barra hasta de un 90%. Por eso es que los SAC se definen entre el 10 y el 90%. Los huecos o SAC de tensión son generalmente asociados a fallas en el sistema o a la energización de, de cargas de alto consumo. Por ejemplo, el arranque de altos motores o de grandes motores. En la forma de onda podemos ver un SAC. Tenemos la tensión normal de operación, la tensión pico de 100 voltios. Podemos ver que decae a un poco más de 50 voltios pico. Esta caída puede ser como se presenta en la gráfica trifásica o puede ser en una sola de las fases o dos de las fases. En todo caso estamos en presencia de SAC no importando el número de fases involucradas. Por otro lado, los SOL se definen como un aumento en atención tensión o corriente entre el 1.1 y el 1.8 en por unidad del valor efectivo, también con una duración entre medio ciclo y un minuto. Son causados por los mismos fenómenos que los huecos, pero su frecuencia de, ocu de ocurrencia es menor. Generalmente se asocian al bote de carga de, de gran capacidad. El término de sobretensión momentánea es utilizado por algunos autores, al referirse al oleaje o al sol. En la gráfica vemos cómo tenemos una tensión de operación normal y durante un momento tenemos una sobretensión instantánea o un ser Fíjense que estamos hablando entre 1.1, es decir 110% y 180%. Por encima de 180% deben actuar los descargadores de sobretensión para eliminar la sobretensión en el sistema. Finalmente tenemos la interrupción. Se define como una disminución menor al 10%, es decir 0.1 por unidad de la tensión o corriente del sistema por un tiempo no superior a un minuto. En el caso de las interrupciones, no se mide la magnitud sino el tiempo de duración. Las interrupciones pueden ser el resultado de la falla de un equipo o del sistema de control de la red eléctrica. Como ya dijimos, las interrupciones se miden por su duración ya que la magnitud siempre es inferior al 10% de la nominal e incluso puede ser de cero generalmente las interrupciones son precedidas por un SAC. En la gráfica podemos ver tensión normal de operación, podemos ver un SAC que precede la interrupción. Nuevamente se recupera el sistema. Esto es el caso que veamos instantáneamente. Si vemos la forma de onda del valor efectivo, podemos ver tensión normal de operación, el SAC que precede la interrupción y nuevamente el sistema se recupera entre 0.9 y 1.05, que recuerden que son las tensiones normales de operación en un sistema de potencia. Se permite 0.9 y 0.1 en caso de emergencia o ante la energización de cargas de gran tamaño. Hablemos ahora de las variaciones de tensión de larga duración. Las variaciones de larga duración abarcan aquellas desviaciones en los valores efectivos de tensiones superiores a un minuto. La norma ANSI C84.1 del 2006 establece los límites de tolerancia de tensión en estado estacionario para un sistema de 60 Hz. Las variaciones de larga duración se pueden clasificar en... Interrupción sostenida, disminución superior al 90% del valor efectivo de la tensión con una duración superior a un minuto. Generalmente requiere la intervención de un operador para restablecer el servicio. Subtensión, una disminución del valor efectivo de la tensión menor al 90%, pero mayor al 10% con una duración mayor a un minuto, es decir, estamos en la misma definición del hueco del SAC, pero con duraciones mayores a un minuto. La sobretensión es un aumento del valor efectivo de la tensión superior al 110%, con una duración mayor a un minuto. Vemos que las definiciones son las mismas, la interrupción sigue siendo la misma definición, pero cambia el tiempo de duración, lo que antes era un SAC, cuando estamos hablando de larga duración, mayor a un minuto, se convierte en una subtensión y un CEL se convierte en una sobretensión si permanece más allá de un minuto. Hablemos del desbalance de tensión. Las sobretensiones y las subtensiones generalmente son causadas por variaciones repentinas de la carga en la red del sistema de potencia o por la conexión o desconexión de equipos o cargas sobre todo de gran tamaño. Los desbalances de tensión, sistemas trifásicos, se originan por alimentación de cargas de alto consumo monofásicas o bifásicas, conectadas entre fase y neutro o entre línea y línea. Estos desbalances de tensión pueden ocasionar componentes de secuencia negativa y cero que afectan otros equipos, como las máquinas de corriente alterna, en el, conectadas en el punto común de acoplamiento, que es donde están varios suscriptores, Conectados a la misma barra del sistema. La circulación de corriente de secuencia negativa causa el incremento del calentamiento de los devanados de los convertidores electromecánicos, es decir, las máquinas eléctricas. El desbalance hay dos formas de medirlo. Se puede definir como la máxima desviación entre la magnitud promedio de tensión expresada en porcentaje de la magnitud promedio de tensiones de las fases. Esto es el método que establece la norma ANSI, que el voltaje, la desviación de voltaje es igual a 100 por el promedio de las tres fases y cuánto dista ese promedio de la fase de menor o mayor tensión, la que tenga la mayor diferencia. O sea, vamos a calcular para las tres fases el número de él y nos vamos a quedar con aquel que sea el máximo y lo vamos a dividir entre el mínimo. En cambio, la norma IEC establece que el desbalance es simplemente el cociente entre la tensión de secuencia negativa sobre la tensión de secuencia positiva. Ambas fórmulas dan exactamente los mismos resultados si el desbalance es menor al 5%. Si el desbalance es superior al 5%, es recomendable utilizar la clasificación de la norma ANSI, es decir, el cociente entre las secuencias. En esta gráfica, un método de medición y cálculo de balance de tensión puede combinar ambas definiciones en términos de magnitud y duración. Aquí vemos una medición realizada en el laboratorio de las tres fases y podemos ver que ambas fases o las tres fases tienen diferente tensión. Aquí podemos sacar rápidamente el promedio que ronda alrededor de los 59 y tantos voltios. Y en ese caso haríamos la diferencia con cada una de las fases y nos vamos a quedar, si estamos aplicando el método ANSI, con el que da la mayor diferencia y la vamos a dividir entre el promedio. Aquí vemos que la tensión de neutro tiene 2.1 voltios. Para poder hacer el método de necesitamos equipos más sofisticados, como en este caso un registrador de servicio, que me permite visualizar los vectores y las secuencias y me daría directamente el desbalance. El parpadeo de tensión o flicker. El parpadeo es una variación rápida de tensión debido a cambios bruscos de la demanda. Puede ser percibido por el ojo humano y causar molestia. De hecho un parpadeo se clasifica como parpadeo si tomamos 100 personas y a más de 50 de estas personas le producen molestias esta variación de tensión. Evaluar el parpadeo en un punto común de acoplamiento es difícil y requiere un registro estadístico de estas fluctuaciones. Como les digo, el parpadeo requiere que en un muestreo para 100 personas, más de 50 personas establezcan que presentan molestia. Esta variación rápida ocasiona oscilaciones de tensión entre 0.9 y 1.1 en por unidad a baja frecuencia. Vamos a ver una forma de onda que tiene parpadeo. Vemos que tiene diferentes módulos de tensión, y hay una variación de frecuencia con respecto a la fundamental. Esto se ve especialmente claro en bombillos incandescentes. Finalmente vamos a hablar del desbalance de corriente. Son los desequilibrios de corriente y pueden presentar mediante el cociente de las componentes de secuencia negativa y positiva. Fíjense que aquí nada más utilizamos la definición de la IEC. La componente de corriente de secuencia negativa produce calentamiento adicional en los devanados de los generadores conectados al punto común de acoplamiento, y así como par en sentido contrario al de giro del convertidor. Por diseño, los generadores o máquinas sincrónicas permiten un máximo de 10% de corriente de secuencia negativa total en relación con la componente de secuencia positiva. Para la medición se, se utilizan equipos de calidad de servicio, entonces la corriente de desbalance se mide como el cociente entre 2 y 1. Aquí vemos un ejemplo de un equipo de calidad de servicio donde directamente nos da el desbalance, que es el porcentaje de corriente de secuencia negativa presente en el sistema, en este caso 37.9. terminamos este tema entonces hemos visto las variaciones de tensión lo que son las interrupciones los SAC los SEL como estos es cuando aumenta su duración se vuelven interrupciones sostenidas sobretensiones y subtensiones hablamos del desbalance tanto de tensión como de corriente en de tensión tenemos dos formas de calcularlo la norma ANSI y la norma IEC mientras que el de corriente se basa únicamente en la norma IEC hablamos del flicker Básicamente como indicadores de la calidad de servicio tanto para atención y corriente. Gracias por su atención.